Puta ¡No puedo más! Vos lo no vienes a laburar acá, ¿eh? Sí, no, no jodas. mira, mira. mira. No, no, no, no levanté ni un metro. Es impresionante. Sí, impresionante lo que te ha Tiene sonido ese pescado, ¿eh? Escuchamos el sonido bajo el mar. Ahí sí, Mati. Sí. Bueno, acá vemos... Y vemos la manchita blanca ahí nomás. Oh, mirá que salmonazo metió acá, hermano. Wow. Mirá, vos. Wow. Se hizo ver. Un poquitito más lejos, Mati. Se hizo ver ahí. El doblete, es espectacular. Un poquito más lejos, Mati. Fui Mati. Bueno, Parar la caña acá. Parar la caña si sí, lo Vamos bien. ¡Para para acá. No, esa distancia bien. No viene. ¿eh? Bien clavado. Y bueno, acá lo podemos ver. Ah, bueno. El salmón que agarró este muchacho. Impresionante. Impresionante. ¿A quién le dedicamos este momento? A todos los que se quedan en capital por calor en el clima. Mirá. <risa> Ahí está. A los que no vinieron a pescar. Exactamente. Bueno. <risa> acá, ¿eh? Miren, muy blanco. ¿Todo? ¡Oh!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 Pe... ¡Mirá! ¡Qué pedazo! ¡Oh! Esta es... Esta es la más grande, ¿eh? Me parece que es la más grande del día, ¿eh? Esta, ¿no? esta ganó... El sanducán de oro lo ganó esta, ¿eh? Ay, ay, hoy, ¡Eh! Ay. ¡Mirá lo que es esta! ¡Mirá, eh! ¡Doble acá! Eh. ¡Mirá ah, que era! La, la, la, ¡A ver, a ver! ¡Uh! Oh. ¡Doble de oro! ¡Doble! ¡Pueba! ¡Mirá vos! ¡Doblete allá! Pero esta es grande, ¿eh? Esta tiene kilos, ¿eh? Esta es la y es muy, muy grande, grande, ¿eh? Y los cajones ya no dan más, ¿eh? Vea, llenamos acá de ropa. El momento de los gigantes es Mar del Plata. Miren lo que sé. Es este? Una caña, dos, tres, cuatro, cinco de los seis. Todos con una bestia en la punta de la caña o un doblete de, de algo. Que en un ratito lo vamos a ver. Momento espectacular de la pesca. Aquí estamos con la señora que vino hoy por primera vez y dijo, yo también quiero pescar. Le dimos la posibilidad ¿Cómo? ¿Pescó? y se pescó todo. Y ¿eh? acá estamos con Alberto, que ya vino, vino la otra vez. ¿Qué, ¿Qué pasa, se pasa se Alberto? Se enganchó en la piedra. te hacemos transpirar acá, ¿eh? No es que viene. Mirá la señora la, Ah bueno señora ver, usted, ver, ¿eh? usted es una campeona ¿eh? Ver, la. Usted es una campeona realmente ¿Qué le podemos decir? Ver, Alberto, uh Alberto Mirá ver, ¡Qué doblete, ver, qué doblete ver, no me más. ¡Qué doblete de cherny, Alberto! Mirá este otro acá, mirá, ver, mirá, mira acá abajo ¡Qué va! ¡La chernita! Mirá, la chernita ver, chiquitita. Mirá qué linda. Ahora sí, oh, vamos. Y nos falta uno allá, que falta otro todavía, falta otro que venga, a ver. Vamos, Mati. Qué, qué cuadrado, Mati, vamos. Con otro dobleche, Chernia. Qué grande. Qué bien, chica, qué no Bueno, señora, ¿qué le podemos decir a las chicas de su edad? Que vengan. Es una experiencia preciosa, nunca pensé sí, sí, sí. que hacerla siquiera, pero bueno, para y la, la verdad lo bueno, estoy repetida. Bueno, las invitamos a todas las mujeres. A todas las mujeres. ¿Para no pescar? Es, no es cosa de hombres, solamente la pesca. Ya la... Pero escúcheme, ¿a pesca con quién? Eh, con Sandoca. Ah. que se ah. dios. Dios. ¿Tenemos? Tenemos que agradecer acá al capitán Sergio y al capitán Mati. Okay. Son un fenómeno de... Gracias a ellos podemos hacer, mirá, Cernias en Mar de Plata a Estamos aquí, en el crucero Sando en un día terrible, con algo que no sabemos qué es, pero tiene una pinta de ser anguloso. La fuerza que está haciendo es tremenda. Pero tenemos a Mati, vale y con la bestia, esperando el momento indicado para que todos ustedes, amigos, ustedes evidentes, puedan disfrutar de esto en la pesca embarcado aquí en Maritana.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 bueno, a la señora le cuesta un poquitito sí, claro. más que a los demás traía uno, se enganchó otro pero estaba... porque no tiene una experiencia pero hoy, al que oro ¡uy! lo que tiene ahí ¿qué traes ahí? traía uno un chico estaba recogiendo y ahí se enganchó otro, que otro que se cachó. una bestia es ese qué bar, qué pesca estamos haciendo y, uy, los dobletes de chernia que se ven ahí atrás